Hola amigos. Si bien la Segunda Guerra Mundial resultó en la muerte de más de 70 millones de personas e hizo que muchas personas se sintieran miserables, algunos países se beneficiaron enormemente. Especialmente los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué Estados Unidos está directamente involucrado en la guerra pero se beneficia tanto? Desde que estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, Estados Unidos ha declarado su neutralidad, no participando en guerras y vendiendo armas por dinero. Durante los primeros dos años de la guerra, vendieron muchas armas, equipo militar y bienes a los países aliados, especialmente a Gran Bretaña y Francia. La ayuda, que esencialmente se vendió por dinero, no solo fue famosa por ayudar a los aliados a luchar contra los enemigos, sino que también fue capaz de derrotar a Hitler sin tener que involucrarse directamente. Sin embargo, la situación militar no fue la esperada por EU. El 7 de diciembre de 1941, Japón bombardeó la flota estadounidense en Pearl Harbor, en las Islas Habaianas, paralizando la Armada y la Fuerza Aérea estadounidenses en el Pacífico. Incapaz de quedarse de brazos cruzados, Estados Unidos declaró la guerra a Japón. Unos días después, Alemania e Italia también declararon la guerra a Estados Unidos, obligando a los Estados Unidos a unirse a la guerra global. Frente a tres enemigos poderosos al mismo tiempo, Estados Unidos movilizó todos sus recursos nacionales para concentrarse en la guerra. Las plantas industriales se reconvirtieron para la producción de armas y equipos militares. El presidente Roosevelt hizo un llamado a las personas, desde los ancianos hasta los jóvenes e incluso las mujeres, a participar en trabajos de producción en tiempos de guerra. Gracias a eso, la tasa de desempleo cayó del 25% al 10% de la noche a la mañana y bajó al 1,2% en 1944. Al mismo tiempo, se emitió la Orden de Alistamiento Militar, el número de personal militar de EU aumentó de 188.000 a 2,2 millones en 1941 y a 8,3 millones en 1945. Las Fuerzas Armadas se entrenaron y mejoraron rápidamente en sus capacidades de combate. Los esfuerzos de Estados Unidos dieron sus frutos y produjeron un milagro en la producción. Inicialmente, el presidente Roosevelt causó revuelo en el Congreso cuando propuso la meta de construir 50.000 aviones al año. Pero luego los estadounidenses rompieron ese récord y produjeron 96.000 al año. Entre ellos se encuentran bombarderos pesados, como el B-29 Superfortress, arma que hizo una importante contribución a las guerras aéreas contra Alemania y Japón. La construcción naval estadounidense también floreció, con 5.777 barcos construidos durante la guerra. Esto ayudó a proporcionar transporte oportuno para los aliados a los frentes africano, europeo y asiático. Además, el campo de la ciencia y la tecnología de los Estados Unidos también avanza rápidamente, para ayudar a producir las armas más modernas para la guerra. Para 1944, Estados Unidos lideraba el mundo en la producción de armas y equipo militar. No solo tienen suficientes armas para usar, sino que también las venden a los aliados, Gran Bretaña, la Unión Soviética y otros países. Hablemos un poco de la Unión Soviética, antes de la Segunda Guerra Mundial, este país y Estados Unidos se consideraban enemigos, debido al régimen comunista dictatorial dirigido por Stalin en la Unión Soviética. Pero desde que estalló la guerra, el presidente estadounidense ha dicho que está listo para darle la mano al diablo. Y juntos formaron una alianza para luchar contra el fascismo. Después de que terminó la guerra, regresaron a las hostilidades. Incluso peor que al principio, con la guerra fría durando décadas. Volviendo a Estados Unidos, de los países directamente involucrados en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue el único que no fue atacado en tierra. Por lo tanto, las fábricas fabricación, las carreteras y las estructuras no se dañan. Fue uno de los puntos sumamente favorables para el desarrollo de la economía estadounidense durante la guerra. La tasa de crecimiento económico promedio durante la Segunda Guerra Mundial fue del 13%, el PIB en 1939 fue de solo 93 mil millones de dólares, en 1945 el PIB había aumentado a 228 mil millones de dólares. Al final de la guerra, EU poseía el 75% de la moneda de oro del mundo. Cuando se firmó el Acuerdo de Bretton Woods, los países europeos acordaron reemplazar régimen el patrón oro con el dólar estadounidense como moneda mundial, estableciendo así a los EU como la potencia dominante en la economía mundial. Nota, el patrón oro simplemente significa que cuánto dinero quiere imprimir un país, debe tener una cantidad correspondiente de oro para garantizarlo. Por ejemplo, si China tiene una tonelada de oro, se le permite imprimir 10 billones de don. Si desea imprimir otros 10 billones, debe tener 2 toneladas de oro para asegurarse. Debido a que Estados Unidos posee el 75% del oro del mundo, ningún país puede imprimir más dinero, porque no hay oro que lo respalde. En resumen, hay tres razones por las que Estados Unidos prosperó durante la Segunda Guerra Mundial. Primero, Estados Unidos es inteligente, se mantuvo al margen de la guerra durante los primeros dos años y vendió armas para beneficiarse. En segundo lugar, la guerra ayudó al país a movilizar todos sus recursos para concentrarse en la producción. Tercero, no son atacados en tierra y evitan mucho daño. Además, después de la guerra, Europa sufrió graves daños y escasez de bienes. Es una gran oportunidad para que EU domine el mercado de consumo de productos. No solo Estados Unidos, sino muchos países también se beneficiaron de la guerra aunque también tuvieron muchas bajas y pérdidas. Por ejemplo, India obtuvo su independencia de Gran Bretaña después de que el país tuviera una enorme deuda. Indonesia también fue independiente y se liberó del dominio holandés. En Vietnam, el presidente Ho Chi Minh leyó la declaración de independencia y escapó del dominio colonial francés. En las dificultades y crisis siempre hay oportunidades. Si se usa bien, un país puede desarrollarse rápidamente. El vídeo termina aquí.